Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley. estamos en el módulo número 10 del curso gratuito Quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Ya hemos llegado al final de este curso y espero haberte ayudado con toda mi experiencia como emprendedora digital. Si aún no has visto los anteriores vídeos, te invito a que lo hagas. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita con todos los vídeos para que sigas todo el paso a paso de este curso. Recuerda que el temario está estructurado de forma tal que vas a ir avanzando paso a paso como emprendedor digital con todo lo que necesitas saber. Vas a aprender de mis aciertos, de mis errores, de aquello que he hecho bien, aquello que he hecho mal y todas las recomendaciones que puedo darte con lo que he aprendido durante estos años. Y en este vídeo vamos a hacer un resumen y además también te voy a dar algunos consejos muy importantes que tienes que tener en cuenta para que tu camino como emprendedor digital sea todo un éxito. Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. <risa> Como te decía anteriormente en este vídeo quiero hacer un resumen de lo que ha sido este curso y además darte algunos consejos que te van a ser muy útiles en tu camino como emprendedor digital. Lo primero que quiero decirte es que es importante, muy importante que trabajes en tu mentalidad que tú también confíes en ti, en tu proyecto, en tu propuesta, que trabajes en una mentalidad de abundancia y de crecimiento porque eso será lo que hará que tu negocio despegue. Yo realmente tardé muchísimo en darme cuenta que tenía que trabajar en mi mentalidad, en esas creencias limitantes, en dejar de decirme a mí misma que yo valía poco, que no iba a llegar a tal sitio, que había otras personas que lo hacían mejor. Es importante que trabajes en todo ello, que te quites de tu cabeza todas esas creencias que te limitan porque al final eso también está limitando el crecimiento de tu negocio. Si tú solamente te dices hay otras personas que lo hacen mejor, yo nunca voy a llegar, nunca me voy a posicionar. Ves a esos referentes como personas que tienes totalmente idolatradas y que sientes que nunca vas a llegar a ese lugar evidentemente va a haber un problema. Yo antes evidentemente eh, me sucedía también esto, no tenía como referentes como personas a las que idolatraba, por decirlo de alguna forma, y sentía que nunca iba a llegar a donde ellos estaban. Sin embargo, cuando dejé de verlos así, no que dejé de admirarlos, sino que empecé a inspirarme en ellos, fue cuando también pude Cambiar mi mentalidad y hacer crecer mi negocio, sabiendo que yo también soy capaz de llegar en algún momento a donde esas personas han llegado. Que si ellos lo han logrado, yo también puedo lograrlo. Entonces es pasar del de punto de lo idolatro y considero que nunca voy a llegar a su lugar a me inspiro en esa persona para seguir trabajando y para ver cómo lo ha ido haciendo, cuáles son los pasos que tengo que ir dando para yo también ahora o dentro de unos años llegar a donde esa persona está. Otro de los aspectos muy, pero muy importantes que te recomiendo que también trabajes es el tema de las ventas. Lo he dicho en varios vídeos y en varias ocasiones. Es muy importante que tomes acción, que tomes las riendas de tu negocio y que salgas a vender. Yo tenía muchísimo problema para salir a vender porque me daba vergüenza, me daba miedo, sentía que vender era totalmente agresivo, pero te aseguro que hay otra forma de hacer ventas. Yo he hecho muchas formaciones de, de ventas, sobre todo, en este último año y medio me he estado formando muchísimo, muchísimo en el tema de ventas porque realmente ha sido lo que ha hecho crecer mi negocio. Yo antes tenía una buena propuesta, sentía que era una buena profesional o bueno tenía ahí sabía que tenía titulaciones, por otro lado tenía poca confianza en mí por eso también lo que decía antes, ¿no? la importancia de trabajar en nuestra mentalidad pero aún así no conseguía los resultados que sentía que mi negocio tenía que dar. Cuando comencé a formarme en ventas y cuando comencé yo a tomar la, las decisiones dentro de mi negocio y a hacer acciones de venta, fue cuando comencé a ver un gran, gran cambio dentro de mi negocio. Es importante que tú tomes las riendas de tu negocio y que todos los días estés realizando distintas acciones de venta. Mi recomendación siempre cuando trabajo con un emprendedor o con empresarios es que todos los días haya una acción de venta, que tengas una acción de venta diaria. Esto no solamente implica publicar y compartir contenidos de valor, sino también implica levantar el teléfono, hacer una acción a través de LinkedIn, hacer una prospección, buscar clientes, llamar a esas personas, escribirle, ponerte en contacto con esas personas ir a eventos, contactar personalmente y cara a cara con algunas personas ahora que poco a poco vamos retomando el cara a cara, son muchas las eh, tareas que tienes que realizar. Y es importante que le dediques tiempo a esto. Las ventas son una parte muy importante de tu negocio. No puedes ocupar todo el tiempo, el 100% de tu tiempo en estar trabajando, estar atendiendo al equipo y desatender esta parte. ¿sí? Esto es muy, pero muy importante. Entonces, mi recomendación es que también dentro de tu agenda tengas un espacio para dedicárselo al tema de las ventas. Lo dicho, una venta eh, una venta una no, una acción de venta al día sería lo ideal. Si no puedes, porque no llegas o lo que sea, por lo menos, sí que es importante que todas las semanas tengas un espacio para dedicarle a las ventas. Quizás tú me dirás, mira Cecilia, yo es que realmente una acción al día no puedo, pero bueno, por lo menos todos los jueves voy a realizar una acción clara de venta o le voy a dedicar dos horas a esto porque tengo este espacio de tiempo, ¿vale? Pero es importante sí que lo tengas dentro de tu agenda. Todo lo que no tenemos dentro de nuestra agenda finalmente no se hace. Otra de las cuestiones que quiero recomendarte y en las que también insisto muchísimo es en la importancia de educar a nuestros clientes. Y esto implica trabajar siempre con un contrato de servicios dejando bien en claro qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer, cuáles son los tiempos cómo trabajamos, cómo nos vamos a organizar, que el cliente esté al tanto de todo lo que nosotros vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y cuáles son los tiempos si dejamos todo claro desde el principio nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza, te lo aseguro yo he tenido muchísimos, pero muchísimos inconvenientes por no dejar en claro todo esto desde el principio o por querer ser mucho más flexible y evidentemente cuando, eh, como dice, el dicho, no, tú das la mano y te toman hasta el codo. Entonces, es importante que el cliente sepa. ¿En qué horario te puede contactar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuáles son los tiempos? Etcétera etcétera, porque si no todo se convierte en urgencias, no esto para allá ahora hacemos este cambio, ahora hacemos lo otro, ahora no, ahora me gusta ahora no me gusta, ahora lo volvemos a cambiar ahora lo, lo volvemos a hacer así y tú terminas volviéndote loco y trabajando el triple o el cuádruple de lo que realmente eh, habías considerado inicialmente cuando pasaste una propuesta y cuando presupuestaste el trabajo, entonces es muy pero muy importante que quede bien en claro cuáles son todas las condiciones para que ese cliente sepa cómo se va a trabajar y que haya un orden, que haya una organización que tú también tengas estructurada tu forma de trabajo. La organización también es uno de los puntos más importantes que los emprendedores tenemos que tener en cuenta ya que no contamos con el jefe que viene a decirte, bueno, hoy hay que hacer esto, esto y esto, esto tiene que estar a tal hora, esto tiene que estar a, a tal otra. Entonces, si es una persona que te cuesta mucho eh, seguir una, una rutina, organizarte, saber qué es lo que tienes que hacer y terminas eh, un proyecto que habías hace 30 días terminas haciéndolo los últimos dos días a las corridas es también muy importante que te hagas con herramientas de organización que te ayuden a poder trabajar de una forma más productiva y más organizada para no terminar los últimos días haciendo el trabajo a las corridas. Yo me organizo con herramientas como Trello, también tengo una agenda, la típica agenda de papel y también tengo la herramienta Todoist en donde apunto pequeñas cosas que tengo que hacer. En la herramienta Trello lo que hago es organizar todos los proyectos que tengo que realizar cada uno de los meses. Yo tengo clientes fijos, por lo tanto ahí tengo las tareas de cada uno de los días y de cada uno de los meses con mis clientes. En la agenda tengo también eh, aquellas reuniones que me gusta a mí eh, comenzar el día eh, viendo en un golpe de vista qué es lo que tengo que hacer ese día, con quiénes me voy a reunir, a qué horas y qué espacios de tiempo tengo libres. También utilizo la herramienta Google Calendar porque me resulta muy práctico tener en el móvil apuntadas aquellas reuniones, aquellas cosas que tengo que, que hacer y que son importantes realizar cada día para que si yo estoy... Eh, caminando y quiero eh, mirar mi agenda y ver qué es lo que estoy haciendo, lo tengo ahí. Y la herramienta TodoDisk la uso para apuntar pequeñas cosas, como por ejemplo, no olvidarme de enviarle tal documento eh, a tal persona, eh, no olvidarme de hacer tal cambio en tal cosa, no olvidarme de tal otra eh, historia, ¿sí? Entonces, eh, de esta forma todo está en algún sitio apuntado y registrado y no tengo que estar yo cargando mi mente. Yo abusaba antes de que tenía muy buena memoria y la verdad es que es un error porque al final terminas cargando un montón de información, terminas cargando tu cabeza con un montón de información que realmente no es necesario y eso te termina estresando y agobiando. Así que es muy importante que también encuentres esas herramientas para organizarte y para llevar una vida más tranquila y más productiva que recuerda que has, has emprendido, ¿sí?, para eso, para poder tener tranquilidad, para poder trabajar a tu gusto, para poder trabajar con los clientes que quieres. También es importante poder aprender a decir que no. Habrá proyectos en los que realmente no te va a interesar trabajar y también aprender a decir que no es muy, pero muy importante. Que puedas, cuando sientas que ese proyecto o esa persona no está alineada con tus valores, que puedas decir que no y que tengas la confianza y por eso decía al principio que es importante trabajar en nuestra mentalidad, que tengas la confianza de que tu propuesta de valor es buena, que tú eres un buen profesional y que si le dices que no a esa persona, será por algo y que van a llegar más clientes. No tienes por qué estar aceptando a todo el mundo ni trabajar con todo el mundo. Sí que es normal eh, que lo que nos sucede es que al principio aceptamos todos los proyectos, le decimos que sí a todo el mundo, pero, eh, y yo, bueno, eh, no voy a decirte que, que está mal, porque cada uno... Toma sus decisiones, de hecho yo lo hice así y he aprendido muchísimo de mis errores. De hecho, cuanto más te equivoques, cuanto más, más aprenderás ¿no? de, de todos esos errores. No tomes esos errores como algo negativo o algo malo o algo que le va a hacer daño a tu negocio. Yo debo reconocer que he aprendido mucho más de mis errores que de mis aciertos, porque me han enseñado por dónde eh, no ir, que era lo que no quería. Y me han ayudado a construir el camino y la forma de negocio que yo quería tener. Así que no te des con un látigo cuando te equivoques, cuando cometas un error, porque te aseguro que va a ser de mucha riqueza y de mucha información y de un valor muy grande también para ti como profesional y para tu negocio, para estructurar tu negocio, para darle forma a tu negocio. Cuando trabajas con un cliente con el que no te sientes eh, identificado, que no te respeta eh, que no eh, se organiza a tu forma de trabajo que mm, no está dispuesto a, a colaborar, aprendes aprendes a crear un proceso más claro a cuando te viene un próximo cliente dejar en claro de determinadas cosas a crear un, una serie de, de pasos para que eso no te vuelva a pasar, así que también es, eh, es enriquecedor no de, de alguna forma y es importante que veamos que equivocarnos no es malo no es malo al contrario nos va a dar mucha mucha información para construir el negocio que nosotros queremos así que bueno este es en resumen todo lo que yo te recomiendo en lo que creo que tienes que trabajar trabaja en tu mentalidad en tus creencias limitantes a medida que vayas avanzando y que vayas creciendo tendrás nuevas creencias o tendrás que hacer un nuevo trabajo de mentalidad eso es un no parar es constante Trabaja en tus ventas, realiza acciones de venta, no basta con tener redes sociales con contenido de valor o una página web súper bonita, un blog súper bonito o enviar Campañas de email marketing. Eso es solo una parte de la venta, pero tú también tienes que tomar las riendas y para ello necesitas evidentemente aprender a vender. Aquí en mi canal de YouTube tienes un curso gratuito de ventas en donde te enseño lo básico para que puedas comenzar y puedas realizar tus primeras llamadas de venta. puedas ponerte en contacto con tus primeros clientes y puedas cerrar ventas y voy a seguir compartiendo contenido de ventas porque creo que es la habilidad fundamental para hacer crecer un negocio. Recuerda delegar también, no quieras hacer todo tú solo. No es posible, no podemos estar atentos a vender, a hacer nuestra actividad, a organizarnos, a las finanzas, a la parte de los impuestos. No podemos hacerlo todo, también necesitamos ayuda, así que es importante también que puedas aprender a delegar y a soltar. Siempre teniendo en cuenta cómo son esos procesos de trabajo, cómo quieres que se hagan las cosas, cómo se va a trabajar, con quiénes vas a trabajar y cuáles son las normas para realizar ese trabajo. Aprovecha, yo cuando tenía muy poco trabajo aproveché para crear procesos, para crear plantillas, para crear y estructurar todo mi negocio porque sabía que bueno en ese momento no tenía mucho trabajo pero que más adelante todo eso me iba a venir bien. Así que puedes aprovechar cuando inicias para ya ir creando esas plantillas aunque tengas todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que te puedas ahorrar en pasos que puedas automatizar muchísimo mejor, ¿sí? También trabaja en la parte de las finanzas, es muy importante que no solamente te limites a eh, decir estos son mis ingresos, estos son mis gastos y listo, sino que tengas una estrategia de finanzas, de ahorro, de crecimiento para tu negocio. También es fundamental, no solamente se trata de líquido el IVA, pago el IRPF y ya está, sino que tienes que ir un paso más allá si quieres que tu negocio vaya creciendo en el tiempo, ¿sí? Así que bueno, espero que este curso te haya servido. Si no lo has visto completo, te animo a que puedas verlo, verlo completo desde el módulo número uno. si acabas de, de llegar aquí a, a este vídeo, porque a lo largo del curso, como te he dicho antes, te cuento todo el paso a paso de mi camino como emprendedora digital y espero que te sirva muchísimo para que tu camino sea mucho más fácil y para que cometas errores, pero los mínimos, ¿sí? Eh, si aún no lo has hecho, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad. Quiero que te quedes porque voy a seguir compartiendo cursos gratuitos a través de mi canal. Así que espero que te suscribas y nos vemos en el próximo curso gratuito aquí dentro de mi canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.